Amigos del día, ¿qué tal? Estamos en el centro de Quevedo, eh, aquí cerca de la notaría. Justamente eh, aquí nos acaban de comentar que unos sujetos, pues, eh, ingresaron, pues, a robar a personas que se encontraban. Aquí nos encontramos con una ciudadana Buen y amiga. Coméntenos qué es lo que acaba de pasar. Que mi hermano iba subiendo a la notaría con un bolso que tiene, este, como herramientas de moto, un dinero, libretas del banco de Ban Ecuador, y le terminan de arrancando el bolso a mi hermano. Andaban dos, dicen en una moto alta, dice que andaban dos. Con arma en mano le quitan el bolso a mi hermano. Sí, ¿Las dos vinieron en moto? Sí, dos. Eso es lo que le han comentado a ustedes. Sí. ¿Su hermano, de, de, a qué hora está? ¿Desde qué hora está aquí? Nosotros teníamos como unos, unos 15 minutos, ¿no? Sí. Unos 15 minutos que mi hermano había subido aquí. Bueno, entonces eh, llegaron los hombres en moto y de una los, los amedrentaron y se le llevaron las cosas. ¿Usted sí. estaba presente en ese momento? No, yo no estaba presente, estaba presente mis primas, mis primas eran que estaban presentes en ese momento. Ya. bueno y ahora la Policía Nacional, ¿cómo fue la acción en este caso? ¿Llegó a tiempo? No, no llegó a tiempo, la policía demoró. Ya. Y re recién la policía demoró en llegar y no, no se ha dado con ningún esto. Pero veo que su hermana está como malherido. Es que a mi pasó? hermano le dieron, un, dice, un golpe en la cabeza y le partieron la cabeza. Entonces, bueno, dos hombres en moto llegaron y, y amedrentaron y se le llevaron todas las cosas. No sí. recuerda que ese nomás se le llevaron. No le digo, se le llevaron dinero, se le llevaron libretas de van Ecuador, se le llevaron todo lo que él carga, y lentes, herramientas de que él arregla la moto, todo eso, porque carga llaves, tornilladores, todo eso. Ya, ¿Cuál era el propósito de, de, de su hermano estar aquí? Si sí, nosotros estamos haciendo un trámite, porque nosotros, o sea, que como fue que mi papá falleció, le dejó una, una herencia a mis primas, y eso era que mi hermano estaba terminándole de dar, porque ya nosotros nos queremos eso, ocupar de eso. ¿Ya? Sí. Bueno, y, y ahora en este caso, ¿ustedes van a poner algún denuncio que están, que están planificando hacer? En el... Claro, que con la ayuda de la policía tenemos que hacerlo, tenemos que tenemos que seguir con esto, porque nosotros no podemos quedar así. Era una cosa que no era de un dinero que no era de nosotros. ¿Más o menos a cuánto fue que se le dio? La verdad es que ni idea cuánto era porque eso lo iban a arreglar aquí en la notaría. ¿Es la primera vez que ustedes sufren? De primera que? vez que sufrimos esto. De, ¿Sospechan quizás de algún sacapita o algo? No sé, ¿persona que les haya contado que ustedes sí, venían Sí, yo sí sospecho que más o menos esto fue como mandado. ¿Ya? Sí. O sea, tenían la sospecha de que alguien Ay. les dijo esta cantidad y vinieron y armaron todo esto para poder amedrentarlo y luego lastimarlo y robarse todo. Sí, yo me imagino que sí, niña, porque nadie se iba a imaginar que mi hermano iba a entrar con esa esta de aquí de dinero. Guardias de seguridad no estaban presentes, no había guardia? No, no había, aquí en la notaría no hay guardia. Bueno, así es. ¿Cuál es su nombre, amiga? Aurora Zamora. ¿Y su hermano que le robaron? Mi hermano se llama Domingo Zamora. Bueno, ahí está amigos, eh, es lo que pasa ¿no? en Quevedo, ahorita estamos en una ola delincuencial muy terrible. Sí, es verdad. Que, bueno, ¿no? la ciudadanía pues insegura, sale con paranoia, sale con una, una percepción de inseguridad y esto es lo que ha pasado amigos aquí en el centro de Quevedo, en la notaría segunda donde se encontraba el señor Domingo, que, me vemos, que vemos en imágenes, pues eh, se encontraba pues, haciendo unos trámites aquí en la notaría con una cantidad de dinero y eh, llegaron pues sujetos usted amiga vio lo que ha pasado sí. Sí. Eh, que más o menos que nos pueda esclarecer cuántas personas fueron las que hay? fueron dos personas el que lo estaba esperando en la moto estaba justamente ahí en una moto azul alta el que lo estaba esperando era con una vestimenta amarilla camisa el que subió justamente nosotros estábamos en la puerta con mi prima él subió como si nada y vestido de rojo con blanco y negro, una gorra así mismo rojo con negro. Y ya cuando nosotros escuchamos los gritos, nosotros lo que hicimos fue bajarnos corriendo. Y de ahí, ya cuando él bajó también a toda esta carrera, la moto lo cogió y se fueron para arriba. ¿Escucharon disparos? No, solo los gritos. Nosotros de ver que él estaba armado y lo cogió a mi primo y le dio un cachazo, le rompió la cabeza. Entonces ahí cuando nosotros incluso estábamos asomados ahí mirando el que estaba aquí de amarillo, que mi hermana me dice, mira, dice ese hombre está sospechoso. Entonces le digo, ¿cuál? El de ahí, cuando yo ya lo veo, ya no estaba ahí. ya no estaba viendo ¿De, de, de ahí arriba, de ahí de la ventana. Sí, de ya, la ventana está, estábamos de, ahí. Cuando el estábamos viendo al sospechoso que estaba ahí parado, cuando ya escuchamos ahí arriba, nos roban, nos roban, cuando ya vimos al señor que estaba con la pistola apuntándola a mi primo. Queriéndole, queriéndole arranchar el bolso y él no se dejaba quitar el bolso del dinero. Entonces de ahí vino, le, le actuó darle el cachazo en la, en la cabeza. Y ahí fue cuando ya lo tumbó. Era un y bolso ahí, grande que tenía. Claro, un bolso rayado así. ¿Se fueron y huyeron? Se fueron, sí, bajó, bajó el chico y ahí vino el otro. Se subió y se fueron. ¿No había policía cerca no, como no, saben a ver nadie. No había, no había nadie. Y cogió y se fue. ¿Es la primera sí. vez que usted sí. observa este sí. tipo de, de sucesos? Sí, primera vez. Bueno, y aquí en Quevedo, ¿cómo andan no, no, ustedes? No. Que generalmente se escucha escuchan muchos temas de robos. ¿Cómo tienen que andar o sea, ustedes que son ciudadanos que andan en bus, que andan en taxi, que andan Nosotros, todos los días? cómo andan. Nosotros, eh, o sea, venimos de repente acá a Quevedo, pero andamos en bus. Eh, ya Y ahorita justamente, así mismo vinimos a pie desde allá hasta acá, desde la oficina del abogado Y ya, y de ahí... No. ¿No existe esa percepción, ese tipo de, de, de sentir, de, de, de estar inseguros? ¿Cómo han cambiado todas estas situaciones? Yo sí... No, me siento cómoda andando aquí en Quevedo por el tipo de que están robando artísimo. Eran dos hombres en moto que uno se bajó Ajá. con el arma y fue a amedretar pues, a la persona. Sí, porque no se dio ni a sospechar porque subió como una gente así normal arriba, como que vaya a hacer algún papeleo. Entonces, nosotros lo vimos cuando entramos y ya nosotros hicimos es bajar corriendo porque ya escuchamos los gritos. ¿A usted no se le llevaron nada? No, antes a mí no. Bueno, ahí está, amigos, la versión de las personas que fueron testigos de este robo. Por aquí vemos la presencia de la Policía Nacional. Que, bueno, aquí también, mi amigo, que le han, eh, le han, herido, le han herido gravemente, amigo, eh, esta persona. ¿Te recuerda, más o menos, que nos cuente? Porque veo que está muy muy herida, está mal herida. ¿Cómo está? ¿Bien? No, sí parece que sí, eso sí le reconocí yo. Sí, el que arriba subió y era un patucho nomás. Y me saca la pistola. Y se quitó, andaba con la boca, mascarilla tapada. Andaba él, con mascarilla, bien camuflada Claro, no, no, no, la, la libre la cargaba. No. ¿Sí mascarilla cargaba? Sí, me pedía el bolso y yo no le quería hablar el bolso, pues yo le hacía, me hacía así, dame el bolso que aquí está la plata. Digo, yo no tengo plata, le digo. Pues, pígaselo, policía, porque en la cámara ahí, pues. ¿Ya necesitas? Bueno, ahí vamos a. Bueno, ahí está eh, tratando de mirar las cámaras de seguridad para poder eh, empezar las investigaciones y obviamente eh, ya dar con el sospechoso, con esta con las, con las personas, la persona que cometió el delito. Amigo, esto ocurrió aquí en la notaría segunda, en el centro de Quevedo, donde según cuentan los testigos, dos personas en moto llegaron y eh, amedrentaron pues, a una persona que se encontraba haciendo un trámite se le llevaron una cantidad de dinero, los documentos y bueno, como esta persona no quería a, entregar sus pertenencias pues le, lo amedrentaron y lo lastimaron como vimos en imágenes ¿no? ¿Cómo está la situación amigos? En la ciudad de Quevedo hemos visto en algunas ocasiones pues eh, la policía nacional en, algunos, en algunas cuadras haciendo patrullaje a pie haciendo eh, patrullaje en, en motocicleta Lamentablemente en ese momento pues, no se encontraba ninguna, ninguna, eh, ningún uniformado haciendo eh, el recorrido ¿no? que, se puede, que se puede apreciar. ¿no? En estos momentos ya se encuentran revisando las cámaras de, de, de vigilancia para poder dar con el sospechoso con la persona que o las dos personas que cometieron el delito. Es la información, amigos, eh, que tenemos a esta hora del día. Gracias por conectarse y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.